Los últimos minutos del programa vamos a agradecerle siempre por acompañarnos, estamos con el alcalde de Chucay, ya lo habíamos dicho a propósito de lo ocurrido hoy en el relleno sanitario de Alpacoma, eh, damos a Linaja a quien le damos la más cordial bienvenida, tenemos algunas imágenes también de lo que ha ocurrido hoy, es lo que nos iba mencionando el tercer deslizamiento que se da en el relleno sanitario de Alpacoma, el primero el 2017, el, 2017, el segundo veíamos y ha tenido su impacto evidentemente el 15 de enero de este año y bueno, Estamos en el tercer deslizamiento. ¿Cómo está, señor alcalde? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Eh, preocupados eh, con el municipio de Chocalla. Hoy hemos tenido un ampliado con las organizaciones sociales y lamentan mucho eh, la actitud irresponsable que tiene el alcalde de Villa porque este deslizamiento que ha ocurrido eh, eh, la madrugada del día de hoy pues tiene, el eh, deslizamiento ha sufrido por lo menos más de dos hectáreas, se han roto eh, dos celdas donde se almacenaba líquido lixiviado, este líquido es altamente peligroso, más peligroso que la basura que se deposita, y pues eh, no puede ser que a estas alturas un relleno sanitario de esta magnitud esté sufriendo este tipo de deslizamientos. Eh, nosotros hemos hecho una evaluación muy rápida, hemos podido observar la construcción de estas celdas donde se ha construido eh, estas piscinas está sobre suelo inestable, sobre un relleno de tierra no ha cumplido las normativas de construcción que debería cumplir los estudios de suelo y otros estudios que debería cumplir no ha cumplido por lo que pensamos nosotros que esto es un incumplimiento de deberes eh, por una parte por otro lado eh, también al, al deslizarse al echarse este líquido lixiviado obviamente que este líquido ha llegado al río de Alpacoma, llegando al río de Achocaya, generando contaminación hídrica, contaminación del suelo y en daño a la salud pública. Eh, esto para nosotros es un atentado a los derechos de, eh, de la persona y pues lamentamos mucho. Eh, también es importante que la población paseña sepa de que eh, la población achocalleña ha determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que cerrarse el relleno sanitario. Eso es lo que ha salido de, este, de esta de reunión, de este ampliado. De este ampliado, de okay. esta tarde. Que ¿Quiénes se lleva, han participado en el ampliado? Han participado en las organizaciones sociales como la FEJUBA achocalla, uh -huh. Tupac catari las organizaciones Bartolina Sisa y, la, y las comunidades, más de 30 comunidades que han estado presentes, sus secretarios generales. Y pues ellos han determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que cerrar el relleno sanitario. Si no se cierra el día 13, se van a instalar marchas, bloqueos, los comunales de Chocalla, y es muy importante de que eh, a la fecha este relleno sanitario ha cumplido su vida útil. Dos, se ha sobresaturado, a la, según el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, se ha sobresaturado al doble de, con lo que se le ha autorizado. Y por último, es muy lamentable que este relleno sanitario esté funcionando sin una licencia ambiental. La gobernación esta mañana informó de que ellos han ampliado por única vez y eso se ha concluido el día 18 de julio. Uh -huh. Quiere decir que desde el día 18 de julio hasta 30 de julio, que es hoy, este relleno sanitario ha funcionado sin ninguna autorización. Por lo que pedimos al al hermano eh, gobernador Félix Paz y a la Secretaría de Madre Tierra, den cumplimiento a la resolución número 20, donde básicamente obliga de que el municipio de La Paz tiene que cerrar a este señor central. Entonces vamos a pedir que por favor se dé cumplimiento y el alcalde de Villa pueda cumplir también a esta resolución y eh, pues eh, para nosotros, para Chocalla este deslizamiento es catastrófico. Es un escándalo para el Departamento de la Paz, para Bolivia y para el mundo entero. Los servicios sanitarios no pueden estar cada rato deslizándose, señor Alcance de Vida eso hay que entender, no puede ser que cada seis meses se esté deslizando, estamos hablando de un relleno sanitario de infraestructuras donde se están construyendo y esta es responsabilidad que hoy nuevamente hemos visto como Achocalla, como el departamento de La Paz, para nosotros es una irresponsabilidad por parte del alcalde de Villa Tengo preguntas muy concretas eh, señor alcalde, la primera me dice que a través de este ampliado en el que han participado varias organizaciones, instituciones en Achocalla determinan que hasta el 12 de agosto tendría que cerrarse, el 12 de agosto ¿No se va a permitir más ingreso de, de, de basura hacia el relleno sanitario de Alpacoma? Eso es, eso, es eso lo que determinaron las organizaciones sociales el día de hoy por la tarde en el ampliado. ¿Por qué le hago esta precisión? Porque estaba, si bien el plazo terminaba el 18 de julio, esta ampliación que había dado la gobernación estaba en trámite una nueva ampliación, una tercera ampliación que estamos hablando de por lo menos dos meses mientras buscan y ven el espacio de como otro espacio. Entonces, por eso, por eso le hago esta consulta. Eso decía el alcalde de Sevilla. Es más, él dijo que probablemente ya tengan autorizado estos tres meses más, pero esta mañana la Secretaría de Madre Tierra, a la cabeza de la ingeniera Jenny Calcina, indicaron de que no se les ha autorizado estos tres meses. La única autorización ha sido hasta el día 18 de julio, y a partir de esa fecha, este relleno sanitario ha estado funcionando sin ninguna autorización por la autoridad competente como es la gobernación, lamentablemente. La alcaldía dice que es un tema político también. El alcalde Ravilla, en este caso, porque lo ha vinculado a usted con algunos sectores, y bueno, se ha hablado de, de, de trabajos, de loteamientos, bueno, que aquello que el ministerio acá estaba hace instantes y técnicamente nos decía, no ocurrió nada de ello por el informe de Terza pero la parte política ahí quiero llegar eh, no puede él aludir quererse camuflarse en decir que este es un perseguimiento político que uh -huh. no tres veces señor de villa se ha deslizado el relleno sanitario esto es una irresponsabilidad suya de mala operación mala manipulación sobrecarga y lo más importante trabajar sin licencia ambiental. Eso no es político, eso usted debería de haber tomado en cuenta en los debidos tiempos, deber, debería haber sacado o ampliado su licencia ambiental. No puede excusarse con temas políticos. Tiene que ser un poco más serio y asumir sus responsabilidades. No es un tema político. No. ¿Qué va a pasar con, con Achocaya? Los pasados del plazo eh, se van a volver a reunir. Eh, ¿Va a haber algún, algún tema a través de las autoridades? ¿De quién depende exclusivamente esta ampliación? ¿La gobernación? ¿Los, los comunarios o los pobladores tienen alguna... A, algún, ¿Cómo le digo? ¿no? ¿Alguna decisión dentro de esto? Los... Pobladores de Chocalía han determinado que no tiene que haber ningún tipo de ampliación. Uh -huh. Sin embargo, al constituirse la gobernación a autoridad competente, uh -huh. probablemente lo haga. Pero queremos que el personal, las secretarías correspondientes de la gobernación, vayan a observar y si van a autorizar que lo hagan bajo su responsabilidad, pero para poder autorizar o ampliar alguna situación, tienen que ir a inspeccionar. No se inspeccionó puede... hasta el momento, le digo, porque se han hecho estas ampliaciones. Pareciera que no, porque uh -huh. no puedes construir un, una piscina, es como construir un edificio, una infraestructura, pero es totalmente irresponsable construir piscinas donde va a soportar eh, por lo menos 10, 20 toneladas de carga sobre un relleno. De hecho que se va a deslizar, por eso es muy lamentable que eh, la paz y la gobernación quieran seguir ampliando eh, el funcionamiento de este relleno porque la infraestructura que está construyendo se está construyendo sobre un relleno, tierra relleno o sea, es como construir un edificio, para construir un edificio tienes que realizar los estudios de suelo tienes que realizar los estudios geotécnicos y tienes que ver la capacidad portante del suelo si el suelo va a soportar cierta carga puedes hacerlo pero en este, en este, en este caso no lo han hecho. Han improvisado la construcción de estas piscinas. Por eso es que uh -huh. por sobrecarga se empieza a deslizar. Una consulta más. Los acuerdos, me decía, ¿no se cumplieron? Los no acuerdos se cumplieron. Que, ninguno de los ninguno. acuerdos que se había comprometido, así muy concreto. Primero, en enero, cuando se deslizó, Sevilla se comprometió a los dos meses que eh, va a presentar el tema de plan de CIES. No lo ha cumplido, ha presentado a destiempo. Ha pedido otra ampliación. Ampliaciones, etcétera. Al final dijo. El 18 de junio, julio Cardón se va a cesar, no ha podido cesar hasta el momento. Y pues eso es falta de responsabilidad por al, por parte de Alcázar de Villa. Le pedimos que por favor sea más serio y que pueda cumplir con todo lo que él se compromete y con todo el procedimiento administrativo, con todo lo que pide la norma 373 de medio ambiente, que cumpla lo que dice el diseño desde de en las normativas vigentes. Me dice si se amplía a partir del 12 de agosto y es responsabilidad de la gobernación. Absolutamente, responsabilidad de la gobernación y en este momento para nosotros es, esto es una bomba de tiempo. Si ocurre uh -huh. algo será responsabilidad de alcaldes de Villa y de la gobernación. Van a esperar a la respuesta de la gobernación. Sí, necesariamente. ¿tomás? ¿Han buscado ya reunirse con ellos? Eh, justamente el día de mañana eh, están haciendo ingresar las autoridades agrarias uh -huh. los votos resolutivos que han sacado para el municipio de La Paz, para la gobernación, para el ministerio y para la secretaría de Madrid. Este, este voto resolutivo, las conclusiones a las que se ha llevado el día de hoy, se va a, a, conocer, se va a dar a conocer el día de mañana. Eh, directamente a las autoridades directamente para que ellos puedan dar cumplimiento y, y también tengan cuidado porque el incumplimiento no a unas resoluciones incumplimiento de deberes muy bien, muchísimas gracias señor alcalde cuando usted siempre bienvenido, que lamentable volver a tocar este tema y bueno, después de lo ocurrido el 15 de enero estamos a eh, 30 de julio y todavía no hay una respuesta para la paz, necesitamos una respuesta es un tema de manejo de residuos sólidos y de una de las ciudades más importantes del país. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Con gracias. ello, nosotros, muy amable, buenas noches, gracias. señor alcalde. Nosotros nos despedimos del programa. Gracias por su atención. Nuestro reencuentro el día de mañana a partir de las 21 horas con 30 minutos. Permiso, buenas noches.